ya. Yeah, yeah. uh. Sole en mi cara, resaca brava uh. mi hijo me invita a veces que, ese se más cara La nota cara, uh. la cosa clara terminé siendo mejor de lo que criticaban Y que buscaban, no estoy vacío Me siento mal por dentro y por afuera sonrío Gruyo como el nilo, estoy tranquilo La vida me puso a prueba, desde que era un crío Se fue mi amigo, se me fue el alma de seguir vivo, solo el me salva A veces me confundo sí. y pierdo la calma ah. Eso yo fui mi destino, así que perdóname mamá No tengo nada y tengo todo Sé que mis palabras, van a valer oro Su toque en cada barra, me desahogo Pero nada cambia y me sigo sintiendo solo Pero nada cambia y me sigo sintiendo solo pero nada cambia y me sigo sintiendo solo Pero nada cambia Nada cambia Donde se fueron los momentos que éramos felices Marca de la vida en forma de cicatrices Pasa por mi mente, las cosas que hice Pero también, la cosa que no dije Pero maldije, pero aprendí Pasan los años algunos siguen aquí Personas que en mi vida yo las elegí Otras que se fueron y no se los agradecí Algunos juzgan sin conocerme Algunos quieren a mí joderme Pero por las noches este perro ya no duerme Me adelanto a su jugada nada puede sorprenderme Me adelanto a su jugada nada puede sorprenderme Adelanta su jugada, nada puede sorprenderme.